Ahora es el turno de Adri, desde Uruguay. Adri nos pregunta cómo puede regular el pH de su cultivo, ya que es la primera vez que planta. Hola Adri, lo primero que debes saber es el nivel de pH que tiene tu solución de riego. Para ello necesitarás algún medidor electrónico con el que poder realizar esta tarea. Aunque existen muchos tipos de medidores, nosotros nos decantamos por los electrónicos, ya que son mucho más fiables y precisos que otros más baratos que hay en el mercado. Además son muy fáciles de usar, tan solo tendrás que introducirlo en el líquido de riego con todos los fertilizantes que utilices puestos y ver en qué nivel de acidez está tu pH. A partir de aquí recomendamos los nuevos reguladores de pH de Top Crop. con ellos te será muy fácil regular los niveles de acidez de tu riego. Estos productos, tanto el pH más como el pH menos de Top Crop, te permiten aumentar o disminuir el pH del agua de tus soluciones nutritivas según sus necesidades. El rango óptimo de pH en la zona radicular para la mayoría de las plantas y variedades está entre 5,5 a 6,5. Ten en cuenta que los valores extremos de pH pueden provocar la no ingesta de ciertos nutrientes, permaneciendo en una forma no asimilable para las plantas y mermando su correcto desarrollo. Por ello, estos nuevos reguladores del pH de Top Crop te asegurarán que la solución de irrigación que vayas a darle a tus plantas esté en su punto correcto de acidez. Cuando tu solución esté por encima de los valores recomendados, añade pH menos. Cuando pase al revés, que los niveles estén por debajo de lo adecuado, usa pH más. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os haya sido útil y desde ahora mantengáis siempre vigilado el pH de nuestro riego.